A Hassan. No podemos atacar en Irán. Él no está en Irán. ¿A quién enviamos? ¿De en los cuales estamos en posición? El equipo Bravo desciende aquí. El equipo Alpha aterrizará adelante y asomate 10 años metiéndole y todavía suena como nuevo para mí no tiene relevo me sobra el dinero el respeto y los huevos yo cada movimiento que hago el juego otro nivel lo elevo tú sonaste repagaste y no llevas ni la mitad miramos venga cuidado cómo demonios consiguió esto Irán es de Rusia o nuestro Llamar fuerzas, puedo conseguir un ejército 141, las fuerzas especiales de México son sus hermanos Armas preparadas, vaqueros Reserva ya y obtén acceso anticipado a la beta abierta.